Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo crear un de color para tus videos, así como estarás viendo aquí en pantalla, de manera súper sencilla y paso a paso. Espero lo disfrutes mucho. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer, ya teniendo nuestro video, es irnos aquí a donde dice Gráficos y estando allí nos vamos a la pestaña que dice Gráficos Esenciales. Le damos en donde dice Editar y le damos a esta hojita, le decimos que nos cree por favor un rectángulo y una vez lo hayamos creado lo que hacemos es escalarlo hasta que ocupe el mismo tamaño de nuestra pantalla así como estarás viendo aquí mismo. Bueno, una vez hayamos hecho que nuestro rectángulo ocupe el mismo tamaño que la pantalla lo que hacemos es darle aquí donde dice aspecto y le damos doble clic en el color. Entonces, aquí nos aparecen tres opciones. Normalmente te aparecerán sólidas. entonces lo cambiamos a donde dice Degradado Lineal. Le damos doble clic al primer color y lo escogemos, por ejemplo, un morado, como este. Ahora damos doble clic en el segundo y, por ejemplo, en este caso será un amarillo quemado, como este que estarás viendo aquí en pantalla. Y le damos en Aceptar. Ahora, lo que vamos a hacer es que se vea el video que está debajo. Entonces, para eso, sencillamente le bajamos la opacidad. Por ejemplo, a la mitad. Por ejemplo, un 50%. Por último, lo que vamos a hacer es hacer que eh, estos colores o este grado dure lo mismo que nuestro oído. Entonces, para eso nos acercamos muchísimo en la línea del tiempo y la vamos estirando. De esta manera, la estiramos y dura lo mismo que nuestro oído.